alumbrará manada danzando enredador danzando los vuestros ley cantar con el caer del sol tú y yo somos hermanos y del mismo cubil cubil cubil tu rastro va junto a mi rastro mi casa es para ti las lecciones de valores Manada, en el sabrosa sabrosa casta si conseguirás con el caer del sol. Y yo somos hermanos y del mismo cubil, cubil, cubil, tu rastro va junto a mi ¿Cómo es esa flor roja de la que tanto habláis, Abela. Pues es inmensa, protectora y una vez habitada casi imposible de apagar. ¿Vosotros la habéis visto alguna vez? Hace muchos años que la manada se reunía alrededor del fuego, pues había muchas cosas que festejar. Pero con el paso del tiempo, siendo víctima de los rumores, palú se fue apartando de la manada. Haciendo que sus máximas cayeran en el olvido y la unión entre los robatos dejara de ser la misma. ¿Creéis que algún día podremos volver a hacerla brillar? Solo lo conseguiréis si confiáis en Balú y en sus máximas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues anda, que no hay cosa que hacer. Venga, vámonos para allá. El robot limpio y ordenado. ¡Ja! Martín, ¡Qué asco. Por fin termina. No, reyes, te llevo. Baja el calón. Hoy he ayudado a los viejos lobos, no necesito mi ayuda. Ayer Álvaro y yo nos enfadamos, pero ya lo hemos solucionado. Mantener los oídos y ojos bien abiertos me ha ayudado a construir la mejor guarida. He vuelto a fregar la mesa después de comer. Mañana le toca a Juanma. La comida de hoy ha estado muy buena. Como el lobato siempre dice la verdad, confieso que ayer Reyes y yo tiramos la planta de vaguira El lobato cuida y respeta la naturaleza. Catalita, ¿Qué hace despierto tan temprano? Ana, que ya al baño hace pipí. Ah, bueno, pues aprovecha y despierta el resto de los vatos que vamos a desayunar, ¿vale? Venga. Buenos días. Venga, Juana. Álvaro. Pau, venga. Martín. Venga. ¡Reyes! ¡Vamos! ¡Sara! ¿Eh? ¡Venga, vamos! sara eh mira, vamos déjame ver un poco más pesada, tío! Vale. No. Ay. La manada sentía la necesidad de reavivar de nuevo la llama Fueron muchos los retos que superaron No había día en el que no hicieron una buena acción Teniendo siempre en cuenta la ley Y preocupándose por hacerlo mejor Pero, aun así, no llegó a ser suficiente Pero chicos, ¿qué os pasa? Que a pesar de todo el esfuerzo no hemos podido encenderla ¡Ya! Pero la de cosas que hemos hecho... ¡Es verdad, hemos aprendido muchas cosas. ¡Hola! Yeah. <risa> <risa> <risa> ¡La flor roja se ha encendido! ¡Hala! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué bien! Yeah! Y así fue como la manada Rikitikitabi devolvió a la flor roja su esencia. Y es que el lobato siempre está alegre. y del mismo cubil cubil cubil. cubil.